La voz, la voz de Ahora tenemos otra comunicación. Eh, esperen, que acá estoy chequeando. Eh, con una técnica de la Subsecretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena. Ella se llama, Micaela y se llama Micaela Cortada, es técnica en la localidad de Escobar y referente de, de, la, de género de la delegación de Buenos Aires de la subsecretaría justamente. Eh, que la, la subse o la SAPSI, como se le dice ahora, es, es dependiente del Ministerio de Economía de la Nación. Bueno, y ella nos va a contar a un evento que también que se va a producir mañana en el, en el encuentro de periurbanos. Eh, bueno, Micaela, acá Nazario, Silvio y Germán te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, contanos primero lo de mañana, que hay dentro de lo que es la, el encuentro y congreso científico de perurbanos que yo algo estuve comentando. Se va a. Eh, hay un espacio de, para, de género y mujeres. Eh, vos estás ahí un medio organizando, me dijeron. ¿Puede ser? Así es. Bueno, bueno mañana. 5 de octubre es el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Claro. Y entonces, para celebrar ese día y en el marco del Congreso, como venís comentando, se va a realizar toda una jornada, digamos, bajo el título Mujeres Rurales Transformadoras desde una mirada federal y colectiva. que uh -huh. este es el nombre, digamos, del programa. Y básicamente va a estar dividido en dos partes. Dentro de una carpa, que hay destinada a todo lo que tiene que ver con género, por la mañana va a haber una charla eh, entre mujeres, técnicas, productoras, en general de la zona periurbana, pero también eh, de un poquito más lejos, de Ramallo, van a venir algunas pescadoras. Y por la tarde se va a realizar la presentación eh, de los resultados preliminares de una encuesta que se hizo durante todo este año en el marco del programa En Nuestras Manos. No sé si lo han trabajado sí. en algún programa o han escuchado nombrar. Bueno, eh, las beneficiarias, digamos, de ese, de esos proyectos eh, se fueron entrevistando y se está trabajando mucho con todo lo que tiene que ver con los usos del tiempo, bueno, el acceso a derechos, etcétera, de las mujeres rurales, y la idea es presentar eh, los resultados preliminares de esas encuestas por la tarde. Bien. Eh, vos que trabajás ahí en terreno, eh, en este caso en Escobar, bueno, en la zona ahí de, de Escobar... Eh... ¿Cómo trabajás exclusivamente con mujeres o tenés grupos también de, de, de productos? Digo, porque por ahí te dedicaste a, a trabajar solamente con grupos de mujeres o en general trabajas con, con hombres también. No, no, nosotros trabajamos con todos y todas. Eh, sí. Hace un tiempo, digamos, eh, dentro de lo que es el ministerio, se creó una mm. dirección nacional ya que me lo preguntaste, aprovecho y digo, mañana va a estar la directora nacional, que es de Olinda Carrizo, sí. con el, la temática del género en todos sus aspectos, no pero específicamente vinculada a lo que es agricultura familiar. Uh -huh. Entonces, desde que se creó la dirección, eh, cada una de las delegaciones provinciales de la SACI, eh, tenemos algún referente o referenta del tema para ir llevándolo, trabajándolo con las organizaciones. De todos modos, todos trabajamos... Eh, lo que hay en la ruralidad, que somos todos. Uh -huh. eh, por ejemplo, en mi caso, en Escobar, trabajo mucho con productores hortícolas, con viveristas, eh, organizados en organizaciones y otros no, otros están trabajando por su cuenta. Eh, lo que hacemos con la cuestión del género, bueno, por el lado, por ejemplo, de la línea en nuestras manos, fue la formulación y presentación de proyectos ahí sí específicamente para mujeres. Claro. después hay otras líneas que no, que son generales, que tienen más que ver con lo productivo o con algún eje temático que se desarrolle desde Nación. Y en cuanto al género, trabajamos mucho lo que tiene que ver con la igualdad en la participación, ¿no? con poder dar voz a las mujeres en los grupos uh -huh. que aún no la tienen. Y uh -huh. también visibilizar, obviamente, problemáticas de violencia eh, de distintos tipo y tratar de vincularlas con otros ministerios u organismos que trabajan en esas temáticas. Te preguntaba porque, bueno, yo, yo ahora trabajo en el Inter pero yo trabajé en la, en la vieja subsecretaría hasta el año 2016 en el Chaco. Y, bueno, trabajaba, obviamente, yo soy comunicador, pero trabajaba con, con, con grupos de productores. Bueno, y este tema todavía no había surgido tan, tan fuerte como en los últimos cinco años y más en, en el interior, yo estaba en el interior de Chaco, o sea, en el interior del interior, se podría decir, en las provincias, más, más lindo decirlo, porque todos somos parte de este interior que es la República, y estos temas no surgían tan, tan patentes, tan, tan fuertes como han surgido en los últimos años, y, o si surgían, surgían como escondidos ahí, había que, que sonsacar, ¿viste? Ahora ha avanzado mucho en ese sentido todo. Así es, o sea, puedo darte digamos, en lo que es, en las delegaciones provinciales de la SAFI ¿sí? pasa todo lo que se te pueda ocurrir, Nazario, en nuestro el gran país, ¿no? O sea, a mí me toca participar en general de manera virtual en reuniones donde están las referentes y referentes de todas las provincias. Y tenés provincias donde hay unos equipos de género súper capacitados, constituidos viste por 10 personas, ¿no? con super herramientas para trabajar con las mujeres y al interior también de los equipos técnicos. Y hay otras provincias donde son una chica, dos chicas, trabajando, tratando de instalar la temática, de llevar estas herramientas específicas. Un poco la tarea es visibilizar, principalmente, porque sabemos que desigualdades hay de todos los tipos. Si trabajas en Chaco, no hace falta que, que uh -huh. me comente mucho. Eh, pero bueno, el eje femenino nos ha permitido, si querés, como mover algunas estanterías que que no venían siendo tan fáciles de mover al interior de las organizaciones e incluso de los equipos nuestros, ¿no? Eh, porque, bueno, es un tema que nos convoca a todos, todos. Bueno, hay algunos trabajos que se han realizado también desde la subsidiariedad, como también de diferentes organismos, eh, donde ha acompañado muchísimo al desarrollo económico y también de la independencia económica de lo que es hoy en día podemos hacer las mujeres rurales, dándole herramientas, por ejemplo, a este tipo de proyectos y también alguna otras herramienta para fortalecer y poder tener sus propios ingresos y no depender solamente de, de, de la producción interna de cada una de las unidades productivas, sino tener alternativas. Y también en caso de que ha surgido violencia, por ejemplo, poder si hay una separación o algo en la familia, a poder sostenerse sin depender de la de la otra persona. Sí, totalmente. De hecho, es un poquito incipiente, pero ya está bastante trazado el camino para poder presentar, eh, no sé si conocen el PASIR, quizás lo trabajaron en algún programa, es el programa de asistencia crítica y directa. No, no en que, mi caso no. No lo bueno, es un programa, no existe hace mucho, es propio de la SAFSI y, y se utiliza para todas situaciones de emergencia, ¿no? por uh -huh. ejemplo incendio, inundación, sequía, cualquier lo que le llaman siniestro. Y se ha podido incluir dentro de los siniestros la cuestión de la violencia de género, y sumando a lo que decía el compañero recién, que no es sé el nombre. Silvio, te eh, Silvio, mucho gusto. Eh, Incluyó la cuestión de la violencia en el sentido de la dependencia económica, que a veces es la que genera que las mujeres no puedan tomar la decisión de bueno, de irse de alguna situación por la que están pasando, porque dependen económicamente. Por supuesto, cuando digo las mujeres, no es solo las mujeres, ¿no? tiene que ver con, con quien esté sufriendo la violencia, cualquier eh, persona que sea. Y entonces el PASIC, si uno puede... Eh, Digamos, puede presentarlo pidiendo, por ejemplo, para poder reiniciarse en la actividad en otro campo. Eh, porque en el campo original, digamos, de esa familia, de esa persona, la persona está en riesgo. Está viviendo la de manera cotidiana. Eso es algo que, digo incipiente porque aprobados hay poquitos, creo que son dos, eh, pero se está empezando a trabajar fuertemente a través de la dirección de género que también se pueda presentar eh, asistencia clínica y directa en estos casos Mira, ayer estuve en el encuentro de periurbano yo y mañana tengo que volver eh, y justo ayer eh, no sé si estuviste vos eh, había un, habían presentado un trabajo de matías garcía eh, de acá del periurbano de la plata que decía eh, si mal no recuerdo que el hombre trabaja un promedio de unas 12 horas diarias y la mujer trabaja 8 horas más eh, la, 8 horas trabajando en la quinta pero no se le sumaba el trabajo eh, familiar, digamos de claro la, de cocinar que generalmente queda a cargo de las mujeres, limpiar, o sea que las obraba más, más que el hombre, eh, trabajaba más que el hombre y bueno eh, hay una desigualdad manifiesta y yo cre yo creo que eso va a surgir seguramente ha surgido en todos los grupos que trabajaste y surgirá mañana también en este encuentro sí de hecho la encuesta que les comentaba que se van a compartir mañana los resultados Va muy por ese lado, es decir, eh, te permite realizar como un eh, sondeo de lo que es un día completo eh, de las mujeres rurales entrevistadas eh, y poder ver la superposición de tareas y de responsabilidades eh, que tienen cotidianamente más allá de lo productivo con la idea de visibilizar esto como un trabajo, claramente. Uh -huh. esto, si, bueno, mañana sí voy a estar, poniendo tu pregunta, no estuve ayer ni hoy, mañana sí voy a estar. Ah, bueno, ahí, ahí nos, nos cruzamos seguramente. Está bien. Bueno, eh, ¿alguna otra pregunta, compañeros? Si no, ya vamos cerrando. Sí, Nazario. Eh, Micaela, buenas tardes. Nazario te habla. Eh, me costó conseguir algún alguna persona, compañera, para, para que cuente esto al aire y hablé con. Con Vilma y me pasó los contactos tuyos y bueno, estás en el aire ahora contando a la audiencia lo que, lo que venís trabajando. Yo lo que te, te puedo comentar y después me decís eh, vos. Eh, nosotros dentro de las organizaciones acá en La Plata hay varias compañeras que hicieron el, el trabajo este de género. Son promotoras de género y, y, y ese trabajo me parece que sirvió y mucho dentro de lo que es el, la zona rural eh, para que las mujeres <coughs> lleven su trabajo a la perfección, no solamente en lo que es la quinta, sino que también eh, en, en los quehaceres de, de la casa o del hogar. Eso se viene trabajando, vos mencionaste que tu trabajo es en Escobar, con las organizaciones de productores y con productores sueltos, ¿Eso cómo se hace? ¿Se hace talleres, charlas? ¿Se sigue dando esas capacitaciones? Buena pregunta. Mira, cada territorio, Nazario, eh, un poco diseña sus, sus acciones. Después, cada tanto hay alguna bajada un poco más concreta de, de nación, de alguna actividad para hacer. En general, la articulación es con las promotoras del Ministerio de las Mujeres o con las promotoras locales, o sea, las, las personas que trabajan a nivel municipal en la temática de género. Esa última es la que en general vemos más eh, concreta, digamos, como herramienta en el territorio para que quede instalado como espacio de referencia para ir después también a preguntar, en el caso de que eso sea necesario. Entonces, en muchos lugares lo que se hacen son talleres coordinados entre la FAPTI y la gente del área de género de la localidad específica. Esa es una de las dinámicas más usadas pero hay de todo, Nazario, es muy variopinto, como somos los técnicos de la FAPTI, que ya nos debes conocer. Sí, sí, sí. No, y además mencionarte que eh, las, organiz las viejas organizaciones, eh, sí. por ejemplo, tenían, eh, dentro de las organizaciones eran más que de hombres que de mujeres. Yo te comento que la organización que tenemos nosotros es una cooperativa, chiquita y es un 60% por eh, de, de los integrantes son femeninos, así que encima la mayor parte jóvenes, ¿viste? así que es muy importante en este, en estos últimos años el el rol de la mujer en todo lo que tiene que ver el, en, en las organizaciones, ¿no? sí, totalmente, para lo que son los proyectos en nuestras manos eso se tuvo muy en cuenta, se hace priorizar las organizaciones en las que las mujeres eran eh, miembros de la comisión directiva, por ejemplo, bueno, con la idea de fomentar esta participación, por supuesto que para seguir compartiendo, ¿no?, entre mujeres y varones, mm. pero de una manera donde todas las voces y también todos los procesos vitales puedan ser tenidos en cuenta, como es el proceso de la crianza, que es lo que traía Silvio en otro momento, eh, creo, o Nazario, con el tema del uso del tiempo, ¿no? como que alguien tiene que criar a los niños. Sí, es yo no, es Germán, es Germán, el... Germán, bueno, claro. es importante poder incluir no. eso, ¿no? Cuando uno se organiza para trabajar, entender que esa es una tarea y tenga la remuneración que tenga, según la organización específica de la familia, que sea visto como un trabajo, ¿no? Para poder, sobre todo para valorarlo, como para poder darle el lugar que se merece. Sí, totalmente. Bueno, Micaela, eh, muy, muy, con muy clara, muy, muy lindos temas, eh, que seguramente se van a profundizar mañana ahí en Tecnópolis, en el encuentro este de mujeres, dentro de lo que es eh, el encuentro y congreso de periurbanos. Bueno, estamos en contacto, seguramente mañana nos cruzaremos, nos saludaremos, hablaremos un poco más, y bueno, está eh, para una próxima oportunidad ya estás convocada. Acá siempre, eh, los que están cerca de La Plata, no se salvan de venir a la radio, y si no, te sacamos por teléfono. Perfecto, dale. Cuando quieran, un gusto y a disposición. Hasta Muchísimas mañana. gracias eh, por tu tiempo y por todo lo que vienen haciendo la, las mujeres. Bien, gracias a ustedes. Pasada por Atando Cordones, Micaela Cortada, ella es eh, técnica de terreno de la Subsecretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena. Bueno, eh, para quien quiera comunicarse ah, este probado. Atando cordones La voz, La voz lo de lo que, que, no, que se no se, se ve eres. Tu y tu raíz